Sergio, ¿no? Sí. sí. Voy vale. a empezar con madre mía, madre mía, la que está liando Richie en esta sesión, madre mía, que aquí se va a liar. La primera consecuencia de lo que he hecho hoy Richie es que voy a cambiar mi presentación. Y digamos que, Además, lo que iba a decir, lo han dicho todos los demás, así que no hablamos lo que ya se ha dicho, no tengo aquí apuntado, digamos que mi ponencia se, se, se va a utilizar en estas dos hojas. Pero me parece súper pertinente las preguntas que, que ha planteado Richie. Así que como soy el último de esta primera fase, pues voy a intentar contestar. Eh, lo primero que os quería preguntar es cuántos de vosotros trabajan de alguna manera con la gestión urbana, son arquitectos, educadores, innovación social, si me podéis levantar la mano, ¿cuántos de, de vosotros son profesionales de esto, no? Diría que la, la, la gama de la Vale, pues eh, lo pregunto porque en la respuesta que quiero hacer a Richie eh, tiene que ver mucho, mucho con eso. ¿no? Eh, lo, lo que veo... Bueno, yo trato mucho en eh, mi actividad profesional de, de construirme una, una ética, es decir, de, de, de poder actuar eh, en cada, cada acción que hago eh, según una ética que, que yo mismo eh, considero eh, pertinente. ¿no? Eh, y algo que creo que muchos de vosotros, y yo seguro lo estoy viendo, estamos viendo una especie de una especie de hibridación eh, eh, de nuestra actividad profesional con nuestras eh, actividades más eh, ciudadanas, eh, lúdicas, eh, cotidianas. Sí, estamos empezando a mezclarlo todo. ¿no? Nuestras, incluso nuestras, eh, nuestra acción política, ¿no? yo diría decir, se está mezclando con lo, lo profesional, etc. ¿no? Entonces, eh, eso es muy complejo y entonces por eso que yo eh, estoy muy sensible al tema y intento construirme una ética para no, para no destruir, autodestruirme, ¿no? porque puedo llegar a un, a un sistema que luego hace que eh, todo lo que estoy haciendo no tiene ningún sentido y entonces me voy a sentir mal. <risa> eh, entonces para, para contestar a lo de Chelo que decía cómo, cómo hacemos para que cada uno de nosotros básicamente no cree su propia plataforma colaborativa y de, o de alguna manera si lo hacemos sí que encontramos una manera de, de interactuar entre, entre nosotros. ¿no? Yo creo que eh, no, no tengo la respuesta pero que, que quería de alguna manera evidenciar dónde está el problema. Eh, en esa mezcla que mencionaba yo lo que entiendo es que estamos mezclando todo el rato contenedor con contenido. Es decir, yo soy un contenedor y yo lo que yo produzco es eh, contenido. Entonces, ¿cuántos de vosotros también están familiarizados con el concepto de cultura libre? Licencias abiertas bueno, el porcentaje ya ha sido reducido. Con respecto a, digamos que... Pues hemos desprendido los contenidos muy bien pero yo sigo siendo productor de estos contenidos ¿no? y no soy libre en el sentido que tengo que comer básicamente y si no como no puedo producir <risa> entonces el tema está en que tenemos que encontrar un, básicamente yo os comentaba el tema de la ética ¿no? en mi ética que yo me he construido hay un principio básico que es que yo cuando actúo como profesional no quiero producir dependencia es decir, y, y yo en eso soy muy, muy nazi. Decir, si yo si actúo en un escenario como profesional, por eso también os preguntaba, algunos de vosotros lo son, eh, creo que éticamente no tengo que generar dependencia eh, hacia mi actividad profesional. Es decir, si yo como profesional tengo alguna carta que jugar, es porque he estudiado ciertas cosas, he vivido ciertas cosas, tengo ciertas experiencias, etcétera, eh, Puedo conectar a ciertas cosas, eh, eh, entonces. Entonces, aporto en un proceso colaborativo, en el que hay mucha gente que no son profesionales, pero eh, para mí es súper importante que mi, mi acción no genere dependencia, es decir, que en un cierto tiempo, que ahí también está el juego, hay que ver cuánto es, cuando yo desaparezca, el sistema pueda seguir funcionando y no me necesita. Entonces, en ese, en ese gesto lo que ocurre es que yo, eh, todo lo que he hecho, que era el contenido, lo dejo libre y puede ocurrir cualquier cosa. ¿no? Pero si yo como contenedor, es decir, que alguien que necesita siga comer, no tengo, no tengo suficientemente recursos para, para vivir, el, el peligro que yo veo es que empiezo a depender de esos trabajos como profesional. Y ahí veo el gran el gran problema, ¿no? es decir, que yo si yo intervengo en una acción urbana y por, por supuesto es para mí súper importante que sea remunerado y luego desaparezco, es decir, porque no quiero crear dependencia, sin embargo necesito vivir, entonces eso es el, el, el, yo veo que ahí está el tema, ¿no? por eso que no conseguimos... Eh, generar esas conexiones porque tenemos problemas más básicos que es eh, un poco eh, resolver nuestra libertad como, como contenedores. ¿no? Es decir, estamos en, empezando una cultura de, de, la, de la colaboración que es muy interesante, en la que yo creo firmemente, pero que creo que hay muchos factores que tenemos que, que investigar más profundamente. ¿no? Y, y, y hablar de esos temas a veces puede parecer un poco raro, eh, puede parecer un poco no sé si reaccionario o lo que sea, pero creo que es importante porque si no, esto se cae y no va a ser sostenible. Es decir, que la colaboración se cae porque, porque de alguna manera hemos desestimado ciertos cierto problemas. ¿no? Entonces Luego dicho en la fase de preguntas me, me puede comentar si, si de alguna manera eh, se puede generar cierto debate con, con esto. Y, y como bueno eh, queda algo de tiempo voy a aprovechar la presentación para hablar de... De algo más. De hecho, creo que se acaban las dos, ¿no? Sí. No quiero extenderme demasiado, queda un poco. Entonces, eh, primero, hablando de cultura libre, lo que os voy a contar, eh, lo han dicho todas estas personas antes. Y básicamente, yo lo que he hecho es empaquetarlo, eh, organizarlo, muchas de, muchas de ellas incluso están aquí, Zulo art Vic, así que al final eh, están aquí, ¿no? En la presentación ya tendréis la referencia, así que si queréis investigar lo que hacen en todas estas personas, son, son muy interesantes. ¿no? Eh, en lo que se refiere un poco a la colaboración en el ámbito urbano, eh, disponemos de, de muchas herramientas, eh, pero vuelvo un poco a lo que ha abierto un poco esta ponencia. Lo más importante es lo cotidiano. Es decir, si nos resolvemos lo cotidiano, si no enfocamos lo que estamos haciendo en lo cotidiano y todo se juega en la excepción, estamos haciendo espectáculo y ciencia ficción. Entonces, eh, por eso he eh, puesto ahí en los pies mucho en el tema de cómo, cómo vivimos y cómo financiamos. De hecho, además, la pregunta que se ha hecho a, a todo por la crisis, lo tengo que hacer, voy a cambiarlo todo, ¿no? lo voy a comentar porque me parece es crucial. Tenemos que hablar de ellos, yo creo que incluso podríamos montar algún tipo de evento, lo hemos hablado en estos días, en el que hablemos de la cara, ¿sabes? de la trasera que tenemos todos, ¿no? El tema de los contenidos y del contenedor, lo decía también porque en este tipo de encuentros lo que hacemos siempre es hablar de contenido y no hablamos del contenedor. Y cuando hablamos del contenedor, hablamos de lo que hace el contenedor, pero no de cómo vive ese contenedor. Y hoy es importante hablar de ello porque si ese contenedor no consigue llegar a un modelo sostenible, se cae. ¿no? Entonces creo que esta es una obligación, de hecho hemos hablado alguna vez también con John, es una obligación conseguir llegar a un modelo, que es un modelo de negocio que sea sostenible, si no nos tenemos todo. Entonces lo, lo, lo, lo cotidiano es súper importante. ¿no? Yo también he comentado que creo que en Madrid se está generando un poco una burbuja. Somos muchos que estamos trabajando en este tema y los recursos me parece a mí que son reducidos. Y entonces si no resolvemos eso, nos, se pueden generar tensiones que no son... También lo hemos hablado, y no creo que podríamos hablar de eso. ¿no? que no son muy, muy, muy agradables. ¿no? Eh, entonces, en cuanto a las herramientas, un poco para ir avanzando, hay un cambio que creo que es, que es muy potente, que es que la, la, la posición del ciudadano eh, está empezando a ser cada vez más proactiva. ¿no? Entonces, que nosotros cuando actuamos en, en un contexto urbano eh, disponemos de, de una actitud por parte de los ciudadanos, luego también, depende también de los contextos, pero que hacen que los ciudadanos... Eh, está acostumbrado a tener una, una, un papel más eh, proactivo. ¿no? En algunos de los ejemplos que hemos visto, quizá no sería ese caso, pero sí que hay muchos en que eso sí es así. ¿no? Entonces, eh, a lo que voy, veis ahí que hablo del periodismo ciudadano. Los ciudadanos hemos, hecho, hemos empezado a hacer una cosa que es revolucionaria, que es hablar. Hemos empezado a hablar entre nosotros. ¿no? Eh, nosotros eh, procedemos, de, vivimos más bien, en un contexto representativo, donde el papel de hablar lo hemos delegado a los que elegimos. ¿no? Volviendo también un poco al, al, al, al comienzo de esta, de esta ponencia, eh, hablaba, antes hablaba de esa mezcla, ¿no? estamos viviendo, estamos experimentando una mezcla que es explosiva, que es muy interesante, que es eh, potente y que de alguna manera llega a romper un esquema que hemos vivido, que es el esquema profesional de la especialización y que tiene que ver también con la educación que hemos recibido yo y, y, y que ha sido de alguna manera el gran sueño el gran regalo que me han querido hacer mis padres que desafortunadamente ha fracasado a lo que veo es que mis padres que no tienen estudio han soñado y lo han logrado eh, conseguir que sus tres hijos eh, tuvieran una licenciatura para que tuvieran una profesión de provecho eh, bien respetable que ganaran bien que tuvieran, bueno etcétera etcétera etcétera no pues eh, mis padres de alguna manera han tenido sin estudio la capacidad de construir un hogar, yo no tengo los recursos para construirme un hogar, antes hablo de co no yo no tengo los recursos como profesional supuestamente formado para construirme o pagarme un hogar. Entonces eh, eso, digamos que representa un fracaso que se debe también a un modelo, y vuelvo al tema de lo, de lo cotidiano, que era yo estudio, me especializo en algo, trabajo de ello, gano dinero con ello, suficiente para pagarme todo lo que necesito. ¿no? Y, y, y aquí, insisto, el problema no es lo, solamente lo económico, sino la actitud. La actitud de, yo soy muy activo en un tema, que es que además me apasiona en muchos casos, ¿no? de ahí también el regalo que han pedido mis padres. ¿Qué te gusta hacer arquitecto? Pues estudia y vas a ganarte la vida como arquitecto. No como yo, que he tenido que trabajar de... Y el, el luego al final resulta que eso no es tan así, ¿no? Es decir, que ahora estamos empezando a ver que yo no puedo vivir del de, de, de arquitecto, el que se entiende tradicionalmente por arquitecto, ¿no? Aquí estamos viendo casos raros de arquitectos, ha habido varios, somos un poco raros, pero el problema, y, y está el choque que estamos viviendo, es que nos tenemos que inventar nuestros propios modelos, es decir... Eh, yo que sé, todo por la praxis, sí, además de hacer todo el trabajo de un plan, se tiene que romper la cabeza para decir, pero esto no solo como vivimos. Antes tú tenías un modelo y dices, vale, ¿qué? Estudio, empresa, tal, tengo que hacer esto, sigo con un modelo y ya. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es importante para mí que visualicemos ese cambio en que empezamos de alguna manera experimentar nuevos modelos en los que eh, la, fase, la, la actitud productiva no eh, está digamos, exclusivamente eh, situada en, en nuestro sustentamiento económico. Digamos que nosotros, nosotros producimos más cosas, como por ejemplo cultura. Sí, efectivamente, eh, Producimos cultura sin tener por ello una remuneración económica. ¿no? entonces Eso siempre ha sido así, pero es importante que, eh, que tenemos, tengamos claro eso. ¿no? Y una de las cosas que tiene que ver con eso es que hemos empezado a compartir información. ¿no? y Ahí veis el tema del periodismo ciudadano. Hemos empezado, en lugar simplemente de pensar que, que la ciudad o el contexto que vivimos eh, está gestionado por unos políticos, más unas empresas, más eh, la información la hacen unos periodistas, etcétera, etcétera, unos medios. Y por ejemplo, pensar que, que la opinión pública, sin eh, contar con un apoyo de ciertos medios, es invisible. Empezamos, estamos también, es incipiente, pero, pero creo que tiene mucho potencial. Empezamos a hacer nosotros mismos. Productores de información, y eso es lo que, lo que ocurre. ¿no? Entonces, en este caso, eh, lo pongo como ejemplo de inteligencia colectiva, no tanto por una cuestión política, porque, eh, bueno, eso es, es otro tema más complejo, no quiero entrar en ello, pero más bien por la capacidad de generar una, un contexto. Es decir, eh, yo siempre, siempre digo lo mismo, pero no voy a repetir. Yo vivía a, a 10 metros de ahí, 15 metros de esto, y me enteré porque un amigo de, desde Helsinki me empezó a escribir qué estaba pasando en España. Y yo digo, nada. Eso era el, el día siguiente, de la, la manifestación del 15M. Yo digo, nada, hubo una manifestación en el 15M de, después de muchos años. Yo también he ido porque me parecía que era interesante, fue de, de los partidos, de los sindicados, y me he sorprendido que había mucha gente participando. Pero bueno... Eso ha pasado. Dice: No, no, no, es que no me refiero a eso, tiene que estar pasando otra cosa más. Digo, pues no sé. Dice: No, no, es que en Sol es lo que está pasando ahora. digo Bueno, bajo y voy a ver lo que pasa. ¿no? Pues he bajado y me he encontrado con esto. Entonces, esto es un poco simplificado, pero más o menos es lo que ha ocurrido. ¿no? Eh, antes de bajar, en realidad, eh, lo que he hecho es meterme en las redes sociales. ¿no? Uh -huh. Me he metido en Twitter digo, a ver qué dice la gente, lo si él se ha enterado desde Helsinki, sí tiene que estar pasando algo gordo. ¿no? Me pongo en Twitter y lo que veo es que la gente se está autoorganizando para generar acampadas en, en diferentes ciudades. Entonces, eh, el hecho de disponer eh, la posibilidad de intercambiar información a una velocidad que no teníamos antes, hacía que la inteligencia colectiva Pudiese tener un resultado real, es decir, de autoorganizarse para montar. ¿no? Ese es el ejemplo que quería poner aquí. ¿no? Y luego tenía otro, quizá podía cerrar con esto, eh, así para que. para que se el contexto, eh, eh, Sí, creo que sí, porque otras cosas ya habéis oído. Yo insisto mucho en un tema que me parece importante, y luego en la ronda de preguntas quizá lo podemos hablar que es el empezar a reflexionar sobre dos conceptos que son la, la diferencia entre comunidad y red. Eh, entonces, normalmente digamos que eh, eh, estamos eh, educados a funcionar, cuando hablamos de lo colectivo, y aquí estoy simplificando mucho, a menos que soy sociólogos, no te pero cuando, cuando hablamos de un poco de, de un contexto ciudadano que comprende mucha gente, estaríamos hablando casi por naturaleza de una comunidad, con esas, con esas características. ¿no? Normalmente suele haber una jerarquía o una cierta representatividad. ¿no? Si es un ayuntamiento, hay una estructura política, un alcalde, etcétera. Eh, esta comunidad puede tener <coughs> varios orígenes, por ejemplo, la, la regional, ¿no? eh, aquí, por ejemplo, el, el País Vasco, ¿no? una, una identidad asociada a un, a un territorio, puede ser un idioma, puede ser muchas cosas, puede ser un interés, etcétera. ¿no? Lo que tiene de interesante la comunidad es que eh, digamos que se basa mucho en el consenso, es decir, que su identidad en muchos casos eh, necesita que todos más o menos estemos de acuerdo en, un, en una idea general de identidad ¿no? y luego necesita un cierto compromiso, es decir, que cuando alguien empieza a fallar o no, no está suficientemente comprometido pues se entiende que está saliendo de esa comunidad, no que no quiere, no quiere pertenecer porque no tiene un compromiso equivalente, ¿no? Y luego tiene una cosa super, super natural, super presencial, la presencia, ¿no? La comunidad necesita presencia. Y aquí también el mismo ejemplo, pero digo cuando vuelvo al pueblo, pues eh, la gente que no me ve desde hace mucho tiempo que me pregunta que, que dónde estoy, que qué hago, que, que, que si, no, que pasar. pasado. ¿no? Ellos consideran que si para que yo forme parte de la comunidad de mi pueblo me tienen que ver, si no, me he ido. ¿no? Y a eso, digamos que la, se correspondería a otro, otro modelo que, que, que, es un, que es un poco más. Eh, el, con el que hemos trabajado menos y que para mí, por ejemplo, en el caso de 15 m sí que se empieza a ver ahí una experimentación en el que la, la, digamos, la, la, las características son una mayor horizontalidad. ¿no? No, no necesito para, para que esto exista, una red, no se necesita de unos referentes arriba para que, para que eso siga existiendo. ¿no? Puede funcionar de una forma mucho más horizontal. En lugar de tener eh, lo que teníamos antes, que era el consenso, lo que tienes es, es una especie de sentido común, ¿no? es decir, que no hay reglas eh, para que tú formes parte de esa red. Pero, por ejemplo, nadie te puede decir si formas parte o no. Eh, y la, la manera que tú tienes de actuar, tú lo como no tiene reglas, eh, depende un poco del sentido común. ¿no? Entonces tú si vayas actuando, como es el caso por ejemplo también del de, de 15M, lo, lo toco un poco como ejemplo, eh, yo empecé a hacer streaming de, de, de, de las de asambleas, de las manifestaciones ahí en el sol, y no pedía a nadie permiso. ¿no? Es decir que, que cuando hay una estructura mucho más jerárquica, te, te, a veces te sale el lo natural dices, pero hay un rato con medio de, de la organización, no sé si lo va a poder hacer, si a lo mejor se va a sentir mal porque se ha no, es como, yo entendí enseguida que yo hacía lo que yo consideraba que era de sentido común, ¿no? y eso lleva a una especie de condición de equilibrio, entonces la base es que hay que, que, que funciona siempre en, en, en el equilibrio en lugar del del compromiso. Bueno, esos es son conceptos que sé también, que son un poco... Bueno, no todo el mundo está de acuerdo ¿no? con este tipo de visiones, pero pues lo pongo ahí sobre la mesa. ¿no? Y digamos que el elemento fundamental al, al que voy es el último. Es decir, que el funcionamiento de la red, para que esto sea real, para que sea horizontal, para que haya sentido común es que se basa en la información decir, antes veíamos como la comunidad se basa en la presencia y la red se basa en la información cuando más información y ahí llegaríamos también a la transparencia esto lo eso. ¿no? habéis hablado de open data open government todo este tipo de, de, de rollo eh, eh, la información es fundamental cuando tú, cuando tú tienes a disposición la información eh, la red puede seguir existiendo caiga quien caiga decir, que si, porque luego también la horizontalidad está entre dicho en el sentido de que hay figuras que se, se notan más porque son más activas. ¿no? Pero si se caen, esas personas incluso más visibles, la red sigue funcionando porque hay información suficiente para que eso siga existiendo. Y cierro aquí con lo que dije al principio. ¿Esa información quién la produce? Nosotros. ¿Cómo vivimos? de ahí está el tema. ¿no? Las redes a mí me parece un modelo muy potente, también lo que decía Ritchie pero para que funcionen necesitan de un trabajo muy muy gordo de documentar, de informar, etc. Y producir esa información es un trabajo al que no estamos acostumbrados y que eh, ocupa mucho tiempo. ¿no? Y tenemos que encontrar los recursos para, para que podamos hacerlo. Así. Y hoy ya cierro. Creo que has dado la palabra. estos días sí, también, sí, ¿no? Hasta claro, que al final ha explotado, ha explotado. definitivamente. Claro, claro. Y que yo creo que al final lo que, lo que ha pasado es que se ha generado una necesidad de crear un encuentro que hable sobre nuestra propia sostenibilidad, ¿no? Hay que hacerlo ya. ya. Sí, por favor. <risa> vale, pues queda recogida la toalla también, ¿no? Para quien quiera. Eh, ¿Alguna pregunta para Dome? Y... Sí, yo creo que, que me gustó mucho tu, tu presentación porque creo que hay un, un elemento que, que tú recoges con mucha fuerza que es el tema de la ética. Eh, yo vengo de, de, de un país que es rico pero empobrecido, ¿cierto? Que, que es Chile. Creo que es un país rico en recursos naturales, recursos humanos, etcétera, pero eh, políticamente empobrecido. La impresión que tengo de mis dos años de, de vivir acá en España es que con este tema de la crisis España eh, se acerca a ese modelo eh, de un país rico pero empobrecido eh, entonces creo que es interesante tu pregunta principalmente considerando si, si es sustentable eh, esta, esta, este modelo en red que tú, que tú comentas de, a mí me llama mucho la atención, mucho colectivo mucha organización no gubernamental, etcétera que es bastante sustentable dentro de un modelo de Estado de Bienestar pero yo no sé si es tan sustentable cuando el Estado de Bienestar se, se desvanece lo que ocurre en Chile es que la gran mayoría de las, de las que fueron ONGs o eh, colectivos, etc. Eh, tuvieron que, que terminar privatizándose y competir en el mercado por ofrecer los mismos servicios que, que acá ofrecen las organizaciones en fines de lucro Y ahí se pervierte la ética, ¿cierto? Y uno lo, lo puede observar de manera cotidiana. Entonces creo que, que, que es interesante hacerse esa pregunta, porque de repente uno, uno mira con cierta... Con, con esto termino, no ¿no? Me largo, ¿no? Uno mira con cierta, con cierta tristeza hacia donde... Uno ya, que, que vive en una lógica que es súper neoliberal, y que ve que un país como España eh, es empujado un poco a esa lógica, eh, se un poco de, de, de, de temor y es bueno hacerse la reflexión antes de que, de que ese, ese proceso de, de neoliberalización decante. Sí, sí, yo ahí no sé. sí estoy de acuerdo. <risa> Vale, me ha parecido muy interesante y estoy de acuerdo con, con el tema que decías ¿no? de, de la importancia de que los proyectos sobrevivan a las personas, ¿no? Eh, tú utilizabas ahí la palabra de dependencia y de hacer como que no crear dependencia de, eh, a los proyectos, hacia las personas y tal. Y a mí de repente era como que me ponía un poco nerviosa la palabra de, de no dependencia que relacionaba un poco con independencia, ¿no? Como que los proyectos son independientes de las personas. Me gusta más como el término de emancipación, porque muchas veces, cuando, cuando se habla de independencia, que muchas veces yo creo que es una entelequia, porque realmente cosas independientes y personas independientes eh, no hay, sino que se invisibiliza las dependencias. Y que si la información es como una. son como nuestras semillas, ¿no? O las cosas que creamos, eh, pues el, en esta cosa de no dependencia, pues también es no responsabilidad. Y, y bueno, pues, eh, pues eh, por un lado, ese es eh, el, el comentario es de, de la dependencia, responsabilidades, dependencias invisibilizadas. Y luego también otro comentario que creo que a lo mejor me estoy metiendo donde no me llamo porque me falta información, ¿no? Pero cuando dices, mis padres eh, han podido crear un hogar y yo soy arquitecto, tengo estudios y no puedo crearlo, ¿no? También me, me da la sensación que quizás otras generaciones han hecho concesiones, han trabajado de cosas que no… han hecho concesiones, que a lo mejor nosotros que tenemos más estudios o más eh, otra, otras capacidades, no no estamos dispuestos a hacer esas concesiones, y porque digamos que entiendo que con una carrera de, de arquitectura, pues formar eh, un hogar, dependiendo de qué concesiones haces, puedes hacerlas, puedes, hacerlas, puedes hacerlas, crearlo. Y tam, bueno, que tampoco sé lo que quiere decir con crear un hogar, ¿no? Sí, sí, vale. Eh, bueno, en cuanto a la dependencia, digamos que mmm, estoy de acuerdo que es, es imposible no, es que todo depende de todo y de hecho me gusta el, el concepto de también porque hay ese concepto de de hay relaciones, ¿no? Pero yo creo que iba a un tema como mucho más como mucho más llano de que yo mmm, eh, en los temas sociales eh, las cosas como son siempre como muy complejas y va un poco la, la cuestión de, de, de, cómo, de qué modelos de negocio tenemos como profesionales, básicamente. Es decir, que me, me, me preocupa mucho que, que nuestro, en nuestra supervivencia eh, nos empuje, en cierta medida, a permanecer en un, una situación social compleja, ya no por una cuestión ética de que nos interesa, sino porque tenemos que sobrevivir. Y lo veo muy chungo eso, básicamente. Es decir, que nosotros como profesionales estamos ahí porque tenemos que sobrevivir, lo veo, es eso. No sé si... Y luego la otra cosa, eh si haces un trabajo que no está relacionado, también eh, ese trabajo que te dinero, también habría que, que ver en qué que invierte ese tiempo. Es decir, eso de hecho lo hablamos y lo decía Borca siempre eh, es... No, yo creo que no consigo explicarme porque parece que estoy en contra de, de hacer ese tipo de trabajo. Yo lo mismo lo hago, es decir, no estoy en contra de hacerlo, me parece genial que por fin empezamos a cruzar toda la mezcla esa, ¿no? De, de trabajar en lo que crees y, y resolver problemas sociales en lo que creemos. Simplemente veo que puede ocurrir ese peligro de que empecemos a, a, a permanecer donde no nos llaman simplemente porque tenemos que vivir también nosotros. Estamos a eso hoy, ¿no? que me parece que es peligroso. Y luego la otra cosa, eh, cuando los estudios, pues eh, yo el ejemplo del hogar lo hacía más bien por un tema de, de, de, de valores que ahora mismo el estándar, de mainstream eh, asocia al tema del hogar. Se supone que si tú tienes dinero para comprarte un hogar, de alguna manera has triunfado, ¿no? Pero a mí, además, ni me interesa, ¿no? Es decir, no me interesa tener un hogar, porque creo, de hecho, estoy bueno, muy, bastante familiarizado con el tema del, del caos la, la, la tierra no tiene suficientemente recursos y es, para mí es muy duro eh, y espacio para que todos tengamos un hogar para mí. No creo que todos, o me, me refiero a que todos se, que seamos dueños de, de un hogar, yo creo que no hay para todos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos que vivir dignamente, pero... El tema de la educación también iba que eh, me, parecía, me parece siendo muy curioso cuando lo pienso: que como mis padres han soñado un mundo y han querido dármelo, y ese mundo no me lo dan. Y yo no es que soy de esos de que eh, quiero hacer el arquitecto, es decir, no, el tema de adaptarse a las condiciones. Eh, ¿Sabes? Que no, no, no quiero usar el ejemplo personal porque si no parece que me estoy justificando eh, me, me refería a que eh, eh, me parece significativo que un modelo que hemos heredado que te decía que tenías que estudiar y luego a raíz de lo que estudiabas tenías un modelo de vida de repente hay todo un montón de jóvenes eh, que terminan la carrera que no, que no tienen ni idea de qué, cómo es el mundo cómo pueden sobrevivir, etc y no creo que sea una cuestión... Habrá muchos casos de, que, de, de gente que a lo mejor dicen no, es que yo estoy de arquitecto y me, me tengo que hacer arquitecto, ta, ta, me voy a China, me voy a Hong Kong, porque tengo que ser arquitecto, ¿no? Pero también hay muchos que de repente no entienden las bases, digamos, eh, no han reflexionado suficiente, porque no le hemos dedicado tiempo, lo estamos haciendo ahora, sobre cómo vamos a construir nuestra sociedad, ¿no? Me refería más bien a eso. Vale, pues es que el casco, no me, eh, Vamos a parar aquí de momento. Eh, jo, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí porque es una gozada ver que, que la sala está llena y se mantiene, ¿no? como que hay interés realmente por lo que está contando la gente que pasa por aquí. Eh, ahora tenemos una comida, eh, hemos pedido a los chicos de Dando la Brasa que también construyan la comida en torno al, al tema de las jornadas. Para mí también es un poco sorpresa lo que nos van a poner, pero bueno, que, que sepáis, eh, que, que también es algo que les hemos propuesto y como son muy continuos, espero que resuelvan. Eh, por favor, a las tres y media continuamos, vamos a hablar un poco de los procesos. Funciona, ¿Me Sí, ¿no? Se ha perdido una pinza del micro y por si alguien ha encontrado por ahí. Alguien ah, ha encontrado una pinza del micro del señor. Este ¿De, de corbata, así pequeñita, sí, por ahí anda? Y bueno, eh, sin más. Eh,